¿Qué onda, carnal? Ando aquí en el cerro. ¿Vamos a hacer una rola o qué? Eh, Simón, Kyle, Vamos a hacer una rola. I can't the profit up. I always got my love. It ain't nothing, bro. It ain't nothing, bro. Después de fumar siempre me sale mal, pero me hace olvidar cosas que no quiero ni pensar. Después de fumar siempre me sale mal, pero me hace olvidar cosas que no quiero ni pensar. Desarmó la conecta. vas a tumbar, de rato te voy a topar pa unos putazos ay ay ay ay liga malandra, tómalo como amenaza que en el barrio hay raza que corto te aplaca, te remarca la pinche placa la placa me cuida de noche de día pero mira cuerpo. Dame huevos, de eso ya me dijeron Prefiero tenerte como enemigo Pinche chapete, traigo un huete Por si te metes por nosotros Ya lo dije, va directo al pozo. Mejor cállate, los baboso Mejor cállate los cinco, pinche baboso. Me gustó con gente que está loca Envidioso, cierra la puta boca Que ya casi Acá represento a miguero, No soy como esos culeros que solo tiran y tiran Por la pinche envidia Parecen maricas se por la que ripa Deleca la mera paipa pa, Por acá conecta bien perra estamos dando vueltas y vueltas por todo el planeta tierra ah, te habiendo una pinche dama ah, En la pinche cara ah, como me reclama después de, de fumar la parezco un saya pas, pas, pas, pas, el mapa puro lacra después pas, de fumar siempre me sale mal pero me hace pas, no quiero ni pensar Después de fumar Siempre me sale mal Pero me hace olvidar Cosas que no Junior, quiero Junior RC El RC Record Representando 818 Placa del barrio güey. Ríos, RGM cabrón G yeah, De Locos Kings Puro lacras de Santa Catacha Putos G yeah. Mi barrio represento La 818 Y que les arda a esa rata del barrio. Un ah. saludo para los pinches barrios. Combre, hombre, hombre, hombre, loco. Rep, rep, represento GGG.